Gracias, presidente. Vamos a ver, lo que estamos viviendo hoy aquí, lo de estar debatiendo una moción que tiene muchos menos compromisos y mucho menos detallada eh, la situación que nos, que nos ocupa respecto a las adopciones internacionales, de alguna manera para agilizar este proceso que sabemos que, que en el que está habiendo muchos problemas, solo tiene dos lecturas posibles señorías del Partido Popular, o ustedes no han hecho su trabajo y no sabían que hace una semana en el Congreso ya se había debatido esta moción, se había trabajado con todos los grupos parlamentarios y se había llegado a un consenso en el avance, o lo que están intentando es utilizar la Cámara del Senado para deshacerse de compromisos que cogieron su partido la semana pasada. Solo una de estas dos lecturas son posibles y creo que ninguna de las dos son aceptables. Hoy nos dicen que hay que desplegar la Ley 26-2015 del 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección de la Infancia y de la Adolescencia. Una ley aprobada hace dos años y que en el caso que nos ocupa de adopciones internacionales ha supuesto más un problema que una solución. ¿Por qué? Por dejadez del Gobierno por no desarrollar el reglamento correspondiente, porque lo hemos dicho muchas veces. Las leyes son herramientas vivas para la convivencia de la ciudadanía, no son un fin en sí mismo en el que parapetarse muchas, muchas veces. Y si se dedican a aprobar leyes y no a desarrollarlas y no a coordinarse con las comunidades autónomas, a no definir indicadores, evaluarlas para saber su grado de cumplimiento de objetivos, de adecuación, no sirven absolutamente para nada. Más si cabe, cuando hablamos de niñas y de niños que no tienen la misma capacidad de organizarse, de quejarse y de crear grupos de influencia. Esta Ley del 2015 sobre la protección de infancia y adolescencia no contenía régimen transitorio, de forma que necesita de un reglamento que señale en dirección general que departamentos, que oficinas de Administración central se harán cargo de las competencias. Como consecuencia, ya lo hemos hablado aquí, básicamente se resume en que las familias no pueden tramitar solicitudes de adopción, larguísimas listas de espera, niñas y niños esperando a poder ser adoptados, que las organizaciones acreditadas para la adopción van una tras otra quebrando y el Gobierno, aunque hincha el pecho diciendo plenamente comprometido con la adopción internacional, lleva dos años sin hacer absolutamente nada. Claro que es necesario desarrollar la ley, claro que es necesario gobernar, pero ya van tarde. Igual hoy lo que deberían de estar haciendo aquí en vez, de, en vez de traer esta moción es pedir perdón y disculpas a las familias que están, después de haber sido definidas como idóneas, a la espera y a la espera por no hacer su trabajo. Pero hablemos de los derechos de los niños y las niñas. La Convención de Naciones Unidas relativa a los derechos del niño de 1989 y la Convención de la Haya de 1989 relativa a la protección del niño. Constituyen el marco de principios y derechos que deben guiar todas las decisiones que se adopten con las niñas y los niños y, en especial, con aquellos que se encuentran en situación de desprotección, derechos que están por encima del derecho inexistente de los adultos a la adopción. No lo olvidemos. Es muy respetable la voluntad de los adultos de adoptar, por supuesto. Pero por encima del mismo, siempre siempre está el interés superior de la niña o del niño. Nosotras creemos que el mejor camino es el acogimiento familiar, con garantías, elaborando protocolos y directrices que garanticen el interés superior del niño, implementando planes de soporte para las familias que tienen niñas y niños en acogida, promulgando el conocimiento y la propia cultura del acogimiento. Pero, como yo estoy segura de que el Partido Popular está muy interesado en el interior superior del, del niño y de la niña, como suele decir, me gustaría recordarle algunas cosas. El segundo plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, el PENIA 2, terminó en 2016. Todavía no está hecha la evaluación. El Observatorio para la Infancia lleva sin reunirse desde noviembre del 2015, también dos años. Un observatorio que es un instrumento muy útil, lleno de colectivos y asociaciones expertas en las problemáticas, también de adopción, deseosos de volcar sus propuestas. Según datos de UNICEF y Save the Children, España tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea, el tercer país por detrás de Rumanía y Grecia, tanto en pobreza relativa como en la anclada, que alcanza ya casi el 40% de nuestros niños y nuestras niñas, con un aumento de nueve puntos porcentuales entre 2008 y 2014. El conjunto de las políticas de protección social está muy fragmentado y poco orientado a los niños y niñas, y resulta muy poco equitativo. Voy terminando, señor Presidente. Esto parece muy lejos de solucionarse con los presupuestos que quieren llevar adelante y que ya están denunciando las distintas asociaciones. Hecho, señorías hechos, los compromisos con la infancia y la adolescencia se demuestran con hechos, se demuestran con recursos, se demuestran en los presupuestos. Y no quería perder la oportunidad hoy aquí de decir que ayer pudimos vivir como en la Comisión de Presupuestos, el Partido Popular junto con el Partido Socialista negaban la comparecencia de las asociaciones que habíamos solicitado de plataforma por la infancia tan necesarias para llevar a cabo unos presupuestos que estén a la altura del país que necesitamos. Muchísimas gracias. gracias